Hola, soy Blas y trabajo en el Área de Estudio y Seguimiento de Aves de Sea Overlife. Os voy a explicar cómo puede afectar estas malas condiciones de tiempo a las que estamos sometidos en estos últimos días a las aves. Bien, pues en estos momentos han llegado muchas especies migratorias y ocupan los territorios y han empezado ya pues, a construir el nido y las primeras puestas unas condiciones climáticas como las que estamos sufriendo ahora, que incluso está nevando en, la alta, en las zonas de montaña, pues puede dar lugar a que la productividad de estas especies sea menor, es decir, que tengan menos pollos. ¿Por qué? Pues hay menos alimento, muchas de estas especies se alimentan de insectos, los insectos son menos abundantes y además esto puede hacer que tengan que dejar más tiempo abandonadas las puestas. Eh, por ello es por lo que la productividad, el número de pollos al final de la primavera, puede ser menor. Por otro lado, hay un caso muy concreto que es el de los vencejos. Los vencejos, que llegan a, en estas fechas y cubren gran parte de las, de las zonas urbanas, de los pueblos, es una ave muy común, mucho más común incluso que el gorrión, eh, tiene la capacidad de eh, evadirse de estas condiciones eh, de frío, viento, incluso nieve. ¿Cómo lo hace? Pues si han empezado ya a criar, como en algunos casos en el sur de la península, los adultos se quedan con los huevos en los agujeros y oquedades de los edificios, eh, aguantando muchos días sin comer. Tienen ese, esa capacidad de ayunar. Eso no quiere decir que si el ayuno es muy grande puedan pueda estar en riesgo su, su vida. El resto de adultos y ejemplares no reproductores evaden estas condiciones desplazándose hacia zonas donde pueden encontrar pues, esa, esos insectos, ese plancton aéreo del que se alimenta. Esto se conoce como eh, fuga de tempero.